Hola, yo soy Oscar Gallo y hoy veremos qué viene antes de una web. Es muy común hallar un diseño para web perfecto y luego no saber qué hacer con él. Esta es una lista rápida de cosas que resolver antes de decidirte a trabajar en un sitio o página web. Empezamos. ¿Quieres estar en internet, pero no tienes claro qué le vas a ofrecer a tu usuario? Antes de emprender cualquier proyecto, piensa en cómo va a encajar en tu negocio. Al usuario le interesará pagar por tu producto o servicio. O aprender cosas que le sirvan tanto en la vida familiar, el trabajo o por cultura general. Las fotos de tu staff o de actividades de la empresa pueden no ser tan interesantes. Trabajar un sitio web es invertir tiempo, dinero y personal. Este esfuerzo debe ir siempre en proporción a un retorno de inversión. Para solo tener presencia en línea, puedes usar redes de negocios o plantillas. Un sitio web necesita dos cosas esenciales, dominio y hosting. El dominio es la dirección que usamos para encontrar cualquier página. Desde 2017 hay cientos de formas de personalizar tu dominio. Como un directorio de teléfonos el dominio apunta a un código numérico Este código representa un hosting o un alojamiento donde está guardada la web Puede ser una computadora o parte de un servidor con datos de muchos otros sitios A menudo dominio y hosting son servicios que se contratan por meses o años Hay todo tipo de precios y promociones Así que investiga bien antes de comprar. Hoy en día, el diseño web puede ser muy flexible y espectacular. Pero a veces, para tener un cierto aspecto hay que usar bastante código. Eso va a complicarte a la hora de actualizar datos, sobre todo si no programas. Los sistemas de manejo de contenidos o CMS Permiten hacer cambios fáciles. Usan bases de datos y plantillas para crear y cambiar páginas en instantes. Hoy existen CMS para gestionar blogs, tiendas en línea, documentos y más. No siempre sacrificarás apariencia por usabilidad, pero puedes salir a cuenta. Incluso puedes ahorrarte el hosting y asociar tu dominio a un CMS comercial. Un sitio web es un documento de texto que se abre desde un navegador. Cada imagen, sonido, video o interacción que usemos impactará sobre su rendimiento. Lo ideal en un sitio web de bajo costo es mantener solo las funciones esenciales. De lo contrario, puedes colgar el servidor o la máquina del usuario. Buscadores como Google dan prioridad a los sitios que cargan más rápido. Queremos que el usuario disfrute siempre su experiencia en nuestro sitio. Si le ayudamos a obtener lo que busca, sin distracciones, valoramos su tiempo. Y nuestro sitio será útil para ellos y rentable para nosotros. Como hemos visto, hay mucho más que la apariencia a la hora de crear una web. Importa mucho tener metas claras, buena infraestructura, gestión y usabilidad. Así te ahorrarás sorpresas en el proceso de tener tu presencia en línea. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.